En este video vamos a revisar la interfaz de usuario de LibreDTD asociada a boletas electrónicas. Este es el dashboard del módulo de facturación. Tenemos algunas alertas estadísticas y gráficos. Por ejemplo, acá veremos cuando un reporte de consumo de folios de boletas está rechazado por el servicio de puestos internos. Más abajo tenemos un cuadro informativo y un gráfico sobre documentos recibidos pendientes y su aceptación automática en el servicio de puestos internos. A la derecha tenemos el gráfico con los folios disponibles. En la parte superior tenemos cuatro indicadores principales. Al lado izquierdo existe el menú principal del módulo donde destaca para boletas las opciones de documento de emitidos, libro de ventas, libro de boletas y consumo de folios. En esta opción se encontrarán todas las boletas y otros documentos que estén emitidos en la plataforma. Ahora vamos a filtrar el documento boleta electrónica. Para ingresar al documento debemos hacer clic en la lupa para poder verlo. En esta pantalla está la información de la boleta y también podemos descargar en diferentes formatos el documento. Además podemos revisar otra información del documento en las diferentes pestañas. Por ejemplo, si queremos anular la boleta, nos debemos dirigir a la pestaña referencias. Al hacer clic en el botón rojo, somos redirigidos a esta página de emisión donde podemos crear la nota de crédito y anular la boleta emitida. La emisión de un documento, en este caso nota de crédito, pero cualquier otro incluyendo boletas se puede hacer vía API desde un software externo. Ahora veremos otras opciones asociadas a boletas. En esta página podemos ver cada periodo contable con su información de boletas. Podemos descargar un detalle de las boletas o en el segundo botón, el XML del libro para el servicio de puestos internos. En consumo de folios, podemos ver cada día que se ha enviado un reporte de consumo de folios al servicio de puestos internos. Este es el proceso por el cual se informa al servicio de puestos internos las boletas que un contribuyente ha emitido. Es obligatorio enviar esto de lunes a domingo y la plataforma lo hace de forma automática. Estas son las funciones generales asociadas a boletas electrónicas. Si tienen alguna duda con este video, no duden en contactarnos.